Yo hago música imprescindible en tu iPod del cambio España necesita evolución y yo la traigo Tu peña necesita inspiración, dame espacio Empiezo una canción y termino un epitafio Aspiras de Chevron los valores necesarios Con tu edad yo jugaba al Super Mario, no al Hip Hop Mercenario en el blog mi diario Van con Parkinson fumando crack antes de salir al escenario El jefe del comando, el barrio por el que ando Hay peña escribiendo letras, dejando la mente en blanco Y su mente en blanco es un circo de utópicos desencanto Que sueña con puta tro que un lleno en todos los estadios Han herido el corazón de la música que amo Puerco, dame la razón El rap no es un deporte sano A mí me sale caro por dinero, sueño y como Si resulta que en España no hacen nada con tus promos En el mic me los como La vida les doy abrazo, No es hipócrita, es esencia Tengo amigos, no contacto Lleno el vaso, no es mi ombligo El que fabrica estos Media vida de felicidad y fracaso las musas me visitan con puntualidad británica Yo juego a las canicas con tus letras hiper rápidas Imitan al boricua, al yankee menudo máquina Mi chino se complica, ya no caben tus páginas Por el hip hop, brindo por un trato, pigino por el plato, el micro por contratos limpios ¿Quieres saberlo? Te lo explico, te pide a los payasos y por un candado al circo. Por el hip hop, brindo por un trato, pigino por el plato, el micro por contratos limpios ¿Quieres saberlo? Te lo explico, te pide a